Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal Hoy es lunes 28 de diciembre y yo me encuentro en las calles de Viena Voy a salir un rato a tomar aire porque desde el 26 comenzamos el nuevo lockdown aquí en Austria Y pues estamos que no podemos salir más que así a caminar un poco Entonces nada, quiero llevarlos conmigo para que ustedes vean cómo están las calles de Viena Hoy con este lockdown A ver si de verdad tan vacía, Si no hay nada abierto Como se dijo que tenía que estar todo Y bueno, a ver cómo está la cosa por aquí Así que quiero que me acompañen ¡Vamos! Yo creo que nunca les he enseñado esto Estos son los botes de basura que de allá Ya se los voy a mostrar rapidito Ajá. Uno viene aquí y debe botar eh, todo lo que son botellas que guardas en tu casa de vidrio aquí puedes meter todo lo que es ropa para regalar aquí lo que es plástico, aquí te señalizan cada cosa donde lo debes meter entonces la cosa es... y aquí basura normal eh, ¿cómo se llama eso? todo lo que se degrada normalmente también se encuentran dentro de cada edificio pero suponte que no lo tengan o alguno de esos no lo tengan, tú puedes ir acá y dejarlo, por lo menos el de mi edificio no tiene para regalar ropa o sea, lo que hago es que la guardo, la pongo en una bolsa bien cerradita y después la metes allí bueno, si nunca los había traído, este es mi sector, aquí vivo yo es la estación Rembeck, ahí queda el tren yo vivo para este lado de los edificios es una zona muy muy privilegiada de verdad que le doy muchas gracias a Dios por vivir aquí porque es el distrito 3 allá queda ahí en ahí <ríe> queda un castillo muy conocido acá, un palacio que se llama Belvedere, es súper turístico y yo vivo apenas a 10-15 minutos caminando, así que es una muy buena zona, es súper linda también. Estoy a tan solo 10 minutos del centro del casco histórico de Viena. Por ejemplo, esas panaderías que están abiertas, eso que se llama Stroke. es una panadería, conditora de aquí de Austria, y Dry eh, venden celulares. Veo que la panadería sí está abierta, eso sí está permitido que esté abierto. Eh, allá está Burger King, al fondo, allí también está abierto. Allá esos rosados es Vipa, es como un local donde venden desodorantes, champú, todo eso y también está abierto. Entonces sí hay cosas abiertas pero de primera necesidad No así que locales de ropa y eso sí no Pero bueno, vamos a seguir recorriendo la ciudad wow gente, miren lo solo que se encuentra esto ya estoy llegando al primer distrito y no hay nadie normalmente en estas calles siempre, siempre ves a los ciclistas, a los turistas y bueno, no hay absolutamente nadie solo casi que en toda esta calle, nosotros caminando esto es increíble porque de verdad que Viena es una ciudad súper turística ay Dios mío y wow este aquí es un hotel súper conocido de la ciudad, se llama Gran Hotel de Viena Bastante típico, diosito, eh, moderno Miren este edificio allá también eh, es un centro comercial tipo galería, todo eso ahí Bueno, esta es la famosísima ópera de Viena y si se recuerdan, hace un tiempo yo les grabé un video sobre el Deutsche Academy, que es un curso alemán Queda en este edificio todo este primer piso Queda en todo el frente a la Opera de Viena, miren Qué lujo de ubicación Ahorita voy a ir para acá, este es el primer distrito de Viena El lugar más turístico de la ciudad Miren este arbolito, qué hermoso Dígame si no es una belleza Miren esto, miren allá Este distrito es demasiado lindo y para acá, bueno, ya el casco histórico como tal Este es el casino de Viena, está totalmente cerrado um, Todos los locales, como ven, de lado a lado, totalmente cerrado Pero, como están viendo, sí hay bastante gente O sea, pienso que sí hay bastante gente Pero bueno, es válido salir, así que Lo que no se puede es que estos locales estén abiertos y la gente esté comprando Yo creo que nunca le había mostrado Las Parowski, esta es una de sus tiendas principales, como muchos sabrán, esta es una tienda austriaca, pero ahorita está cerrada, ya les voy a ir mostrando un poco. Esto tiene tres pisos. Les voy a mostrar un poco más para allá arriba. Están las escaleras que te suben, que te bajan. Yo amo esta tienda porque de verdad que tiene cosas hermosas. Miren esto. Siempre ponen aquí una decoración hermoso, miren cómo se ve desde afuera algo que quería comentarles es que mucha gente dice que en estos países la navidad no es igual y la verdad es que sí, sí es verdad aquí no se siente obviamente el mismo espíritu navideño pero yo siento que es cuestión de cultura porque nosotros estamos acostumbrados en Venezuela a poner gaita en Perú, a poner otro tipo de música a comer no sé qué, no sé qué cada país tiene lo suyo y aquí son más tranquilos o sea, a lo mejor es más de sentarse a tomar cerveza, compartir en familia. Aquí se juegan mucho juegos de mesa, en fiestas, en actividades familiares, en el 24-31. Eso es muy común que tú estés un 24. Por lo menos nosotros lo hicimos este año con nuestros amigos y eso que todos éramos latinos. Pero ya uno se va como adaptando, ¿sabes? A la cultura. Eso les quería comentar porque, a pesar de que todos somos hermosos uno no se siente igual que en su país, obviamente, porque no es la misma cultura, pero uno se va adaptando. Miren, esta tienda de que también aquí. Esta es otra de las tiendas de la calle. En verano todo esto es lleno de tiendas. O sea, cada tienda tiene afuera sus mesas y eso. Obviamente en invierno nadie se sienta afuera. A menos que sea un rato como esta gente, pero no a comer porque sería demasiado frío. Pero sí, esto es full de lado y lado, comecitas y eso. Miren este edificio como está decorado. Ahí arriba queda un restaurante y queda eh, una discoteca, uno de los lugares más lujosos de la ciudad. Hasta abajo queda sara como pueden ver. Para acá, esta es la calle más cara de Viena, de tiendas. Ahí queda la Louis Vuitton, Gucci, Dolce Gabbana, todo eso. Bueno, mis amores, hemos llegado al casco histórico de la ciudad, al pleno corazón de Viena. En la iglesia Stefan Platz Que es esta que está aquí Yo los he traído Creo que hay un video Allá arriba en el mirador No recuerdo Busquen en mi canal Si está Se los voy a dar por aquí abajo Pero este es el lugar más Como digo Más concurrido En una época normal Porque bueno Queda la iglesia Queda este local Allá arriba en el hotel Que les acabo de decir eh, Sí Para acá es todo el distrito 1 Conecta con el distrito 3 Que es donde yo vivo acá Entonces Y Allá atrás, que ya los voy a llevar, está una decoración que ponen cada año en rojo Que también es súper conocida aquí en la ciudad y ya se las voy a mostrar Esta es la decoración en rojo que les hablaba, o sea, esto lo encuentran todos los años en miles de revistas, postales de aquí en la ciudad No sé por qué están hermoso y aparte tan conocida y siempre la repiten eso también es bastante interesante porque no es muy normal que siempre repitan como la misma decoración pero esto ya se volvió como parte de la cultura de acá miren esto, vamos a pasar por debajo bueno mi gente para terminar este recorrido vinimos a comprar comida asiática que nos encanta en este local, en el Distrito 1, se los recomiendo mucho porque de verdad es que tienen muy buenos precios, bastante, que sirven bastante y eh, es muy rico, muy, muy rico. Estamos aquí esperando. El local está totalmente vacío, solo se puede venir a pedir, recoger aquí y las empresas que trabajan con vegetal, así, llevando comida, Solo vienen, recogen y se van. Bueno, mis amores, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado este video. Les deseo lo mejor para este nuevo año 2021. De verdad, espero que sigamos haciendo nuevo contenido para ayudarlos a todos y puedan cumplir su sueño de venir a Austria. Porque como han visto, esta ciudad es hermosa y este país ni se diga. Así que nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho y mis mejores deseos. Chaito. Como sabrán, el pasado mes de noviembre aquí en Viena sufrimos de un atentado.